Este seminario es eh, parte de la currícula de la maestría en trabajo social. En esta oportunidad eh, el tema central es problemáticas sociales en escenarios reconfigurados, políticas sociales...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 por eso justamente convocamos a colegas de otros países latinoamericanos, eh, están confirmados colegas de Colombia, colegas de eh, Uruguay, de Paraguay, de Brasil. El primer día es un workshop, es cerrado, es sobre, digamos, eh, políticas sociales en particular. El 18 en particular vamos a trabajar lo que nosotros consideramos son Tres grandes problemáticas que están instaladas eh, en la realidad hoy. Eh, ¿Cuáles son estas problemáticas? Uno son los procesos migratorios. El segundo es la intervención en territorios altamente conflictivos. Y el tercero tiene que ver con la subjetividad eh, contemporánea. O sea, que cómo, cómo estamos, digamos, hoy percibiendo, digamos, lo que pasa, cómo nos expresamos como sujetos hoy. Y el último día, que es el viernes 19, en, ese, en esa instancia vamos a trabajar más en trabajo social. Los, digamos, tesistas van a presentar sus avances, sus diseños de tesis y vamos a, estamos convocando especialistas en el tema eh, que puedan debatir digamos, con los eh, tesistas acerca de eh, sus, eh, sus proyectos.